Saludos a todos, bienvenidos nuevamente a mi canal en YouTube. Vamos a hablar en esta oportunidad un poco de lo que es el, la técnica de separación de frecuencia que se utiliza para perfeccionar todos aquellos detalles que se encuentran en una imagen como un rostro cuando queremos hacer aquel, aquel efecto como de piel tersa perfecta. Se utiliza normalmente las agencias de publicidad para retocar este tipo de productos. Entonces, eh, vamos a ver este, en qué consiste básicamente lo que es la separación de frecuencia es una técnica de mejor calidad que eh, estar utilizando el sellito de clonado en el que vamos a ir clonando partes que vemos bien hacia sectores en donde tenemos algunas imperfecciones para mejorarlas esta técnica utiliza dos capas eh, que a mi parecer serían como dos canales eh, la primera es la alta frecuencia que contiene todo lo que son los granos, los detalles y la segunda capa, que es una capa inferior, tiene un blur con el color. Entonces, bueno, vamos a ver evidentemente de qué se trata esto de separaciones de frecuencia. Vamos a seleccionar la imagen, que sería el background, que es el fondo este que está aquí. Y vamos a duplicarla. ¿okay? Eh, en este caso vamos a tomar la capa que está arriba. Vamos a ponerle esta, no sé, um, alta frecuencia, alta frecuencia y le aplicaremos el blur. Seleccionamos la capa, le vamos a dar en Filtros, Blur y en Blur. En este momento vamos a apreciar que algunos puntos se difuminan y eh, vamos a ir llevando el blur hasta el punto en el que los detalles de los bordes se comienzan a dispersar o a desaparecer. Quiero re resaltar que hay varios tipos de técnicas de separaciones de frecuencia. Esta es la básica, en la que vamos a utilizar solo dos capas para, para hacer el método. Sería la alta frecuencia y la baja frecuencia. Eh, en un próximo capítulo podemos ver más a detalle lo que son las separaciones de frecuencias progresivas, en donde tenemos hasta 7, 8, 10 canales, eh, en el que se pueden controlar a mayor detalle cada uno de los granos, ¿verdad? podemos controlar las escalas de grises de cada uno de los granos pero bueno eso lo veremos más adelante en este caso simplemente nos vamos a enfocar un poco en esta parte observemos que ahí tenemos un blur de 5 píxeles si lo llevamos un blur a 10 píxeles vamos a notar que comienza a desaparecer el detalle eh, voy a llevarlo no sé, a unos 15 píxeles y vamos a determinar que sí se, ve, se pierde un poco ya el detalle vamos a darle ok y observamos aquí que ya se difumina un poco la imagen en esta parte superior de la capa observamos que está el modo tenemos el modo normal como ven aquí voy a seleccionar ese modo normal y lo voy a, meter, lo voy a poner perdón, en extraer grano observamos que eh, tenemos ahora una imagen de color gris con algunas contaminaciones de colores en los bordes, un halo pequeño y eh, lo que vamos a hacer es crear una captura a partir de esa imagen verdad o sea de lo que estamos viendo porque observen que hay dos capas que están interactuando una que tiene una extracción de grano y la otra capa que está abajo que tiene el color o que tiene, no tiene blue entonces voy a darle clic en el botón derecho y me va a crear una copia de lo que estamos viendo observen que se ve de color gris entonces al darle aquí clic tenemos una copia en estado normal de una capa mmm, en lo que podría ser toda la imagen en conjunto la interacción de las dos imágenes nos convierte en una nueva capa con eh, eh, lo que lo que se está viendo en ese momento vamos a ocultarla voy a seleccionar ahora la capa que está abajo y el modo que está en extracción de gran lo voy a poner a normal y la capa que está arriba que está en modo normal la vamos a poner en Merge, en fusión de grano, en Grey Merge Merge. Eh, observemos que eh, la capa mmm, no ha pasado nada. Ok, pareciera que no ha pasado nada. Eh, pero bueno, tenemos en la capa de arriba, como les dije, el grano que sería el detalle, y abajo ahora tenemos el color. Entonces, si ustedes observan en esta zona tenemos un detalle vamos a tomar la herramienta de zoom a ver si nos funciona okay. tenemos el detalle que se nos presenta aquí y aquí tenemos el relieve en esta imagen pero abajo tenemos un color en esta capa que está aquí si nosotros seleccionamos el pincel okay observen este tamaño del pincel vamos a hacerlo un poco más grande aquí más o menos por ahí un este tamaño vamos a capturar vamos a capturar el color aquí presionando control capturo el color marrón o sea los los, los, los colores que están alrededor de la red tenemos uno claro y uno oscuro tomamos el claro y pintamos saben que se ve muy fuerte vamos a darle control z vamos a bajar la opacidad en este caso, ojalá lo montemos en un, sí, en un 19%. Okay. Y tomamos ahora del de abajo y vamos mezclando entre los dos colores. El color de arriba. Y pudiésemos observar que aquí se pierde un poco esa zona. Si volvemos a activar eh, la capa de alto nivel, observamos que ya hay una pequeña diferencia voy a arrastrar esta capa, voy a llevarla arriba observen que ya hay una diferencia notable porque el color en la parte inferior ya esos puntos rojos fueron difuminados voy a seguir trabajando ahora, ¿qué sucede? es recomendable ¿verdad? que nosotros podamos hacer ciertas difuminaciones de color en esa zona observamos que la capa que contiene el color podemos hacerle algún tipo de selección con esta herramienta vamos a difuminar el borde vamos a darle un radio más amplio unos 30 píxeles aproximadamente voy a seleccionar la zona que yo quisiera difuminar en este caso esta luz de la barbilla ok y luego me voy aquí en los filtros blur y observaremos la cantidad de blur que le podemos ir dando okay, observen que ahí se ha cambiado un poco vamos a darle un poco más un 40 de blur y ya ha difuminado okay. si des-seleccionamos y activamos la capa de arriba observamos que si a detalle se han perdido ya un poco esos colores, esas tonalidades que teníamos allí le podemos ir viendo aquí arriba. En esta otra zona también podemos hacer lo mismo. Vamos a seleccionar a mayor distancia. Observen que aquí tenemos, todavía se ven detalles. Voy a observo, seleccionar esta zona. Okay. Si yo aplico control F voy a volver a tener el blur en esa zona. Vamos a observar ahora. Sí, ha mejorado también, entonces ahora vamos a seleccionar nuevamente esta zona que está aquí arriba. Sí, vamos a ver si así, a ver cómo se ve. Control F, esta zona de aquí, de repente también nos interesa darle un poco de desenfoque. Control F, Le seleccionamos y observamos que ya hay ciertos detalles que se han ido mejorando. Bien, ¿qué sucede ahora? Tenemos que en esta zona, en esta zona en especial, hay ciertos detalles que nos falta todavía mejorar. Vamos a hacer un zoom aquí. Entonces, ahora nos vamos a parar en la alta frecuencia. Perdón, esto es alta frecuencia y esto es baja frecuencia baja frecuencia entonces nos paramos en la alta frecuencia que es la que contiene el detalle del grano okay. y vamos a ir clonando con esta herramienta que está aquí vamos a seleccionar un, un pincel un poco duro en los bordes este. Tiene 67 vamos a poner no sé, 30, un tamaño un poco más pequeño, ok. Y la opacidad 100 en este caso, vamos a llevarla por aquí, entonces ¿qué hacemos ahora? Vamos a seleccionar con la herramienta control los puntos que queremos clonar clic y empezamos a clonar aquí clic y clonamos hacia arriba, tienen que ser puntos que estén cercanos por ejemplo aquí y empezamos a clonar aquí y empezamos a hacer pequeñas reparaciones de los puntos si en este caso nosotros ya podemos activar podemos ir observando que van desapareciendo los granos observamos aquí arriba también clic en este caso donde están las la, digamos las líneas de expresión que son como tiras que se estiran hacia allá yo puedo ir seleccionando aquí y arrastrando hacia con la misma dirección bien aquí, aquí. y en esa misma dirección podemos ir arrastrando okay, observa que estamos trabajando en la capa de alta frecuencia en esta zona que está aquí selecciono aquí y voy copiando aquí bien y así iremos copiando todos todos los granos que necesitamos clonar o eliminar que sé aquí abajo en esta zona vamos a ir clonando también la línea que está aquí podemos ir viendo. aquí En la parte de abajo tenemos aquí hay que notar que tiene que ser de esta zona, una zona de color similar. Okay. Aquí tenemos en esta zona también. Nosotros podemos poner en modo eh, light para que ilumine un poco. Vamos a probar si iluminamos esta zona un poco. Okay también podemos darle opacidad que no sea tan, tan fuerte vamos a poner el 118% seleccionamos de aquí y vamos aclarando esta zona Ponerlo en normal, Vamos a observar aquí 100%, copiamos de esta zona hacia esta otra zona y observamos que ya poco a poco nos han ido desapareciendo las imperfecciones zona los detalles bueno podemos demorar un poco más de manera más laboriosa pero observemos que aquí tenemos algunos detalles en estos colores aquí podemos ir utilizando la herramienta de blur que en ese caso pues puede ser un poco más útil de esta manera muy grande y empezar nosotros a desenfocar estas zonas que tienen detalle de manera más puntual En tal caso, pues observamos que no, que el blur no es lo suficientemente fuerte, verdad. La opacidad. Lo que podemos comenzar es utilizar el pincel y capturamos estos puntos y empezamos a hacer mezclas, pintar básicamente. Vamos a bajar un poco la opacidad, está muy fuerte. tomando esta zona pintando que aquí no hay detalles aquí lo que hay es colores nada más básicamente después de que mejoremos esta parte podemos inclusive aplicarle un blur a esta zona y listo Recuerden que como tengo seleccionado este un feather en los bordes, hay difuminado un blur, sin blur voy a ir apreciando la cantidad de blur que, que está ahí, okay. y ahora activamos esta parte y observen cómo se ve. Vamos a seleccionar otro poquito de blur aquí. Aquí estabas. ciertos detalles en esta zona que podemos ir mejorando okay, entonces ahora clonamos desde aquí pincel un poquito más pequeño y oh, tiene un resultado bastante realista de hecho aquí tenemos un un, bello, un cabello que podemos eliminar solo nos paramos en la alta frecuencia seleccionamos el pincel de clonado vamos a utilizar un pincel un tanto más pequeño pincel de 15 pixeles Selecciono el área desde donde voy a clonar y empiezo a clonar allá. Okay. Estoy haciendo la parte de arriba. No, aquí me pasé. Tendría que ser más poco. Y ahí tenemos nuestro todo, pueden observar. De eso se trata la alta y baja frecuencia. Quedó muy bien. Podemos, podemos bueno, de aquí ya es cuestión de uno ir viendo detalles que se quieren. Podemos utilizar, empezar a clonar estas zonas aquí arriba. que les haya gustado estamos trabajando con una herramienta gratuita que se llama GIMP esto igualmente lo vamos a ver en otros canales con, con otros canales no en otros videos que podemos hacer con Photoshop podemos hacer lo mismo este simplemente estamos hablando desde la técnica existen herramientas similares con las que se pueden hacer en este caso lo hicimos con GIMP observen que no es difícil es bastante manejable vamos a trabajar con unas separaciones de frecuencia a mejor detalle y nada espero que les haya gustado vamos a hacer finalmente una captura visible de la imagen ahí ya pues depende de lo que queremos nosotros si queremos enfocar un poco eh, la imagen aquí ya podemos enfocar un poquito más para que se vea a detalle vamos a subir este a radio Poner aquí. Ahí tenemos un poquito más de enfoque. Bueno, espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal, botoncito me gusta y nos vemos en un próximo video. Chao.